Por los 5 equipos El equipo más ináxime por 5 19 minutos, 32 segundos Segunda posición para el equipo Sopela La cuarta coronada la que va a marcar el tiempo así que esperamos un poquito un poquito, un poquito, un poquito